sorprendentes síntomas que puedes experimentar al estar embarazada. Hola, qué bueno tenerte aquí nuevamente. Te damos como siempre la bienvenida a nuestro canal, Vida y Estilo Saludable. En este video, descubre los sorprendentes cambios que experimenta tu cuerpo a lo largo del embarazo, y cómo afectan a tu vida cotidiana. Comencemos. Los músculos y las articulaciones se desplazan y se agitan. Los latidos del corazón se aceleran. La sangre fluye por las arterias y las venas. Durante el embarazo, todos los órganos del cuerpo cambian. Desencadenados por una serie de hormonas, y estos cambios comienzan al principio del embarazo. Pocos días después de la fecundación, el embrión anida en la pared del útero. Dado que su ADN no coincide exactamente con el de la madre, el sistema inmunitario debería, en teoría, reconocerlo como un invasor, atacarlo y destruirlo, como haría con las bacterias u otros microbios dañinos. Ese es el reto, el sistema inmunitario de la madre tiene que protegerse a sí mismo y al feto, pero no puede hacer lo que hace normalmente. Lo que ocurre no es tan sencillo como reducir la respuesta inmunitaria. Se trata más bien de una compleja interacción que apenas se está empezando a comprender, en la que participan muchos tipos diferentes de células inmunitarias, algunas de las cuales parecen proteger al feto del ataque de otras células inmunitarias. El cuerpo también forma un tapón de una especie de moco antibacteriano en el cuello del útero, que mantiene los gérmenes fuera y permanece sellado hasta el nacimiento. A medida que el embarazo avanza, el útero se expande hacia arriba, y hacia afuera con el feto en crecimiento. Para hacer sitio, las hormonas progesterona y relaxina indican a los músculos que se relajen. Los músculos que transportan los alimentos y los desechos a través del tubo digestivo también se relajan, haciéndolos más lentos y provocando estreñimiento cuando el paso por el tracto digestivo es lento. Los músculos relajados de la parte superior del estómago pueden empujar el ácido gástrico hacia el esófago y la garganta, provocando acidez y reflujo. Estos cambios pueden agravar las náuseas matutinas, que en parte están provocadas por la hormona HCG, y también pueden producirse en otros momentos del día. A medida que el útero crece, ejerce presión sobre el diafragma, el músculo que expande y contrae el pecho con cada respiración. Esto limita el alcance del diafragma. Para compensar esto, la hormona progesterona actúa como estimulante respiratorio, obligando a la embarazada a respirar más rápido para que ella y el bebé, cuya capacidad pulmonar es menor, puedan obtener suficiente oxígeno. La mujer embarazada puede entonces sentir que le falta el aire. Al mismo tiempo los riñones producen más eritropoyetina una hormona que aumenta la producción de glóbulos rojos. Además, los riñones almacenan agua y sal adicionales en lugar de filtrarlas en la orina para aumentar el volumen de la sangre. El volumen de sangre de una mujer embarazada aumenta en un 50% o más. Pero también está algo diluida, ya que solo contiene un 25% más de glóbulos rojos. Normalmente el cuerpo produce células sanguíneas con la ayuda del hierro de los alimentos. Pero durante el embarazo, el feto fabrica su propia sangre a partir de los nutrientes de la dieta de la madre, dejando menos hierro y otros nutrientes para la madre. El corazón tiene que trabajar duro para bombear toda esta sangre a través del cuerpo y la placenta. El ritmo cardíaco de una mujer embarazada aumenta, pero no se sabe exactamente cómo cambia la presión arterial durante un embarazo sano, haciendo que esto sea un área importante para la investigación, ya que algunas de las complicaciones más graves están relacionadas con el corazón y la presión arterial. El útero en expansión puede ejercer presión sobre las venas, provocando la acumulación de líquido en las piernas y los pies. Si el útero presiona una vena grande llamada vena cava inferior, puede obstruir el retorno de la sangre al corazón y provocar una caída vertiginosa de la presión arterial, si se permanece mucho tiempo de pie. Algunos de estos cambios comienzan a revertirse antes del nacimiento. Poco antes del nacimiento, el feto baja, lo que reduce la presión sobre el diafragma y permite a la embarazada respirar más profundamente. Durante el trabajo de parto y el alumbramiento, gran parte del líquido extra en el cuerpo se pierde cuando se rompe el saco amniótico. En las semanas siguientes posteriores al parto, el útero vuelve a retraerse. Al igual que el resto del cuerpo, el embarazo también afecta al cerebro, pero sus efectos son de los menos estudiados. Estudios recientes muestran diferencias en los escáneres cerebrales tras el embarazo y la crianza temprana y sugieren que estos cambios son adaptativos. Esto significa que podrían tener un impacto positivo en las habilidades parentales, como la capacidad de reconocer las señales faciales, ya que los niños aún no pueden hablar. La falta de información sobre los efectos del embarazo en el cerebro pone de manifiesto un hecho general. En el pasado, casi toda la investigación sobre el embarazo ha centrado en el feto y no en las mujeres embarazadas. La experiencia del embarazo es muy variada, ya sea en embarazos sanos, como debido a las condiciones de embarazos que se complican, las nuevas investigaciones, nos ayudarán a entender por qué, y a desarrollar tratamientos eficaces cuando sea necesario. Mientras tanto, cada embarazo es diferente y es importante consultar a un médico si tienes dudas específicas. En la actualidad, nos encontramos en una coyuntura apasionante, ya que cada vez se investiga más sobre la sorprendente biología del embarazo. Con esto concluimos el tema de hoy, espero que realmente esta información te sea útil, recuerda que puedes suscribirte al canal dándole clic al botón rojo que está abajo y de la misma manera, puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas cada uno de nuestros videos. Nos vemos en un próximo video.